Muy buenas a todos chicos y chicas Grandes y mayores Bienvenidos un día más a mi canal Aquí Bandolero 7.0 Y hoy os traigo The Love of Us El último de nosotros Ya lo subí al canal, ¿vale? Pero como está ahora tan de moda Pues ahí le traemos un recuerdito, ¿vale? Ahí, vamos a ver Continuando, partida nueva La Tengo ahí en, en modo difícil, pero bueno Vamos a hacer partida nueva Ahora ya no veo el nivel. De madre que me parió. Perviviente. Ah, difícil será. Y normal. No lo veo con mi. nuevos datos de partida. Esto será guardar. Disculpad que estoy fuera de la pantalla. Sí, nuevos datos. Vale. Nuevos datos de partida. Vale. Ahí estamos. Vamos ya con el jueguito. Esto es lo más emotivo que hay. Después de la muerte de Aerith y del Final Fantasy X. Vamos a ver, chavales. Tú bien, no he visto los tres primeros capítulos. Por lo visto, han salido ya tres capítulos. Yo prefiero verlos todos. Seguido. Venga. Vamos aquí con Sara. Mí, escucha Es el contratista El contratista Necesito el trabajo Ya lo sé lo, lo hablamos por la mañana, ¿vale? Lo vemos por la mañana Vale, adiós Sí, tío Yo no sé si será mejor el ¿A serio esto? Yo prefiero esto, desde luego Ahí que lo protagonicemos nosotros Venga, vamos 12 de los 10 Cariño, ahora no, no tengo energía para... La esto. para la cama, niña. ¿Qué es? El regalito. Tu cumple. Mira, yo a que es un juecillo. Ahí, ahí todavía no tenía ni cara ni nada. Estaba ahí en plena que forma. En Así que se me ocurrió. ¿Te gusta? Yo este no lo jugué Teneno, en Play 3, lo jugué en Play 4, me, está, me lo... Pero... Lo compré ahí remasterizado no va, no. ¿Qué? y la verdad que una de las mejores inversiones. Oh. ¿De dónde has sacado el dinero? Drogas, vendo drogas. La niña, pues puedes empezar a ayudar. traficantes pues Ya quisieras. Venga, esto pinta muy bonito, pero ya sabéis de qué va el tema. Venga, ahí haciendo de padre me llevo para la cama a dormir y con el fijo la mesita sus postes allí de canguro y de grupo y rollo la verdad que es un videojuego muy, muy bien ambientado la, la música no sé si me da el copio o no pero bueno <ríe> down of the wolf luego lo veremos coming so todo guapo. Take it in. Hola. Oh Dios, ya empezamos. Tengo que hablar Ya empezamos. ¿Tío Tommy? hola. Y las fotillas, ¿vale? Mira la foto aquella cuando está ahí con él. Esto lo podemos mirar ahora. Pero vamos. ¿De qué iba eso? ahí tenemos la foto de la niña ahí con la camiseta de, de su equipo, ¿vale? Podemos coger otra vez el, el teléfono. Y ahí tenéis todos los postes y todo. Está muy, muy bien hecho, a mí me encanta. Mira eso, qué guapo. Bueno, es que la primera habitación ya una pasada de, de detalles que tiene y todo. Muy realista, un juego muy realista, a mí me gusta mucho. Venga, vamos a coger el teléfono y a hacer lo que nos deje. Nada, no, hasta la, la línea se ha cortado, ¿vale? No hay línea Allí arriba parece que está con la madre El Tommy, el Joel Está con la niña El Green Ross está y para y iremos luego, bueno, luego Este lo hice yo en La serie en 22 o 23 capítulos Mira, los espejos Lo, lo que siempre digo, ¿no? un espejo pues siempre tiene que reflejar ahí ¿Vale? Al protagonista, en este caso la Sara Muy bien Está un poquillo desordenado, ¿eh, niña? Oh, porras. Se me olvidó darle esto. Oh Se le ha olvidado. <ríe> Dale la tarjetilla esta de cumpleaños, ¿vale? Venga, la podemos abrir. ¿Qué dice, papá, veamos, nunca estás en casa, Odia la música que escucho, desprecia las películas que me gustan y aún así logra ser el mejor padre año tras año. ¿Cómo lo haces? Feliz cumpleaños, papá, Sara. Secretillo de, de papá enrollado. Vale. Ahí tenéis también el calendario. Septiembre, lo que no se ve el año. si era 2013 o por ahí cuando se esto. Ahí está, está la equipación, mírala. No es la de Argentina, ¿vale? Tiene ahí las rayas blanca y azul ¿eh? pero bueno. Está un ampli todo, ¿eh? La niña que viene de esto está. Tiene todo, monopatín guitarra, un puff, la mochilita, el balón de fútbol, está en un equipo de fútbol, su mini cadena, bueno, bueno, bueno, bueno, ¿dónde lo no tiene CD? Y libro, también tiene unos pocos. Mira, no, la vez, el amor del socio, de los socios. Que está todo guapo, tío? De vas Vale, es of the ocean espada del océano. Está muy chulo ambientación, las pegatinas, todo, todo venga, vámonos Que me lío ahí a flipar en el juego Papá Venga Luego vamos a echar de menos toda esta pulcritud y toda esta limpieza Vale, hospital de la zona desbordada. Aumento del 300% en ingresos por infección misteriosa. Vale, más o menos que con el COVID. FDA expande la lista de cultivos contaminados. Se esperan retiradas masivas. Policía, mujer enloquecida mata a su marido y a otras tres personas. Vale, la, la última noticia que hay ahí. El periódico... Muy bien. El periódico en el baño, claro. Ah, mira la lucecilla esa que se ponen ahí también en el... Tengo algo... Alguna de esas que tenía. Para Adrián y eso. Ya cuando es chico ya, cuando es grande, ¿no? Vale, pasó pues sostener los, los cepillos. Y las cremitas y. Y los rollos. No sé qué es eso. Parece la afeitadora de Joel. Afeitadora eléctrica. Me haría encender las luces. Pero bueno. ¡Papi! Oye la tele algo por ahí. Y la Sara cuando chica y de bebé. <ríe> ¿Qué es esa. Vale, ahí de fútbol otra vez. No quiero hacer spoilers, vale, para el que no haya visto el juego o lo que sea. ¿Dónde está? Este se supone que es su cuarto. los rollos que hace la niña, así Está muy bien, tío, muy bien humanizado el, el juego. Odio, oh, odio. Oh, ya empezamos, no me dejan disfrutar. ¿Vale? Algo que ha pasado por ahí fuera, ¿vale? Bueno, bueno, bueno, bueno. Oh, Explosiones, chavales. Tenemos al SEO, el perrillo que anda por ahí. Papá. Alborotado. Haremos a ver. Los chasqueadores. Ay, que nos comen. Y <risa> tiene hasta cinta estas. A correr. Está antigua, pero bueno. Vía EF. Cinta más grande que la niña, ¿eh? ¡Buah! Tour 2012, míralo Fue del 2013, creo Ahí El contestador, pastillas para dormir, libros Everything you need to know about creating a startup Todo lo que tú necesitas para saber eh, lo que lo que crear en el comienzo o algo así, no sé ¡Ay, ah, mira! Mira la imagen esa de, del ciervo, ¿eh? Luego se sale en el 2, en el ¿eh? De la O.A. 2. Ahí con el bosque y el ciervito. Esto que me lo pedí yo la otra vez. Comprar y... Bullying. Comprar un no sé qué. Vale, plano. Las pastillas. Ya tiene problemas de... Eso no, claro, se... <coughs> No tiene la mujer, se le murió o algo, ¿no? <risa> ahí otra vez el espejo que funciona perfectamente. ¡Papá! Perros, tío, ahí ladrando, tío. Dando la voz de alarma. Ahora, mira, tiene lucecillas de esta de emergencia. Mira, mira la poli. No, que va todo trapo la poli. Intentamos salir, <ríe> no me deja, me tiene cerrado ahí para que no salga, guitarras por un tubo, claro, de ahí le viene la afición a la niña esta también, el padre, eso le recuerda a la Eli tanto, bueno, pedazo de de sistema de sonido que tienen aquí esta gente, ¿eh? en la DL. y el, lástima que no pueda ver bien tiene la Play 3, sí, sí, sí, eso debajo es la Play 3 Que me maten ahí ¿Eh? Es igual que la mía, ahí le metí a los Los CDs, míralo, míralo Si están los mando ahí, la Play 3 La Play 3, chavales Tiene ahí El DVD y, y el otro será El Home Cinema o algo eso Muy guay Allí la regleta, sí, sí, tío Cómo mola Es que lo hacen todo auténtico, mirad los Los de estos descaídos, los sillones y todo Vale. El teléfono. que para allá. Vale. <risa> Pedro que tiene estas por ahí que se lo van a comer. Los zombies. <risa> Venga, vamos Teléfono. Ocho llamadas Buah ¿Dónde rayos estás? Llámame. Llámame. Ay, ya voy. Vale, a las dos de la mañana. Y tenemos otro, otro almanaque Ya voy, pero no llama Venga Hoy llegaré tarde a casa No te cortes y pide que te lleven comida Nos vemos por la mañana, papá ¿Dónde está? Vale, los platos sin fregar Hay que ver no. Las sartenas y las olla por ahí <ríe> Típica cocina americana esta Ya ves Uy, el perro. El perro ya no ladra habrá. <ríe> el perrito ahí la puerta abierta, ay ay ay, ay la ventana abierta. No bueno, me está este? aquí el papá. Está bien. Sí. Aquí empieza claro ya a complicarse la cosa, no, chaval. ¿Quién iba a entrar? Ay no ay ay. A las puertas. Quédate ahí atrás. <ríe> Papá, me estás asustando. <ríe> bueno, para no para asustarse. Pasando? Madre mía, yo ya, ya estoy ya. Les pasa algo raro. Ay, ay, ay, ay. ¿Enfermos? Ay, ay, ay, ay. Jimmy, papá. Cariño, ven. ¿Qué pasa Jimmy, ¿qué pasa? oh, oh, oh! ¡Oh, Jimmy, oh, oh! ¡Oh, no. Ay, Jimmy Ha sido ven. sin querer queriendo, ¿eh? Jimmy Le has disparado. Está pasando algo muy malo. Tenemos que salir de aquí. Me estás entendiendo. Esta se despierta sin saber qué pasa aquí. Tomé, venga, venga. Ya, el juego de luces. Esto en Play 3 no sé cómo se vería, pero en Play 4, lu luce muy bien. lleno de sangre. ha vuelto Vale, le da para mirar. Me que el córdice El córdice Los hongos Eso. parasitarios No fíjate de los hongos, chavales Mira el Tommy ahí, que jovencillo Ahí todo afeitado, ¡Se <risa> <la verdad? risa> sí, sí, Tommy! Sí. ¡Qué bien se te ve, Tommy! <risa> sí, sí, están pensando ya en el de lado a tres, ver? ¿eh? No sé yo no, Ahí se ven, ahí se ven los zombies oh, ¡Ah, no! Están huyendo, están huyendo el La familia Está colocando barricadas <risa> en la no hay acceso que a he sí, sí, con el ledo apretado Vamos a la 71 Vámonos, Tommy muertos hay? Seguro que muchas. Encontraron a una familia Tommy. casa vale. No quiere que diga muchas cosas delante de la niña Pero vamos, la niña tiene que saber lo que pasa Si no... Dios, ¿qué está pasando? No tienen ni idea hay más ciudades Está muy guapo, ¿eh? Aquí conduce automático, ¿vale? Nada más que el modo historia. La granja de Luis. Espero que pudiera escapar. A mí me gusta esto más, e incluso que Walking Dead Seguro. No más es que el 7 Days Today, no sé yo, pero... No, claro que no. Porque aquí no podemos construir mucho. Dicen que solo es la gente de la ciudad. Pero vamos, es está una está pasada bien, en gráfico y todo. Le da 20.000 huertas al 7 Days Today. A los Resident no, pero... Qué otro tipo de juego A ver si está bien ¿Qué haces? Sigue conduciendo Tiene un crío, él. Nosotros también Tenemos sitio A ver, se van haciendo tostos to Es que no puedes parar, no puedes parar no A ver ¿Vale? Está no. infectado La carretera, qué guapa no me voy a el hospital, vale creo que vendremos luego Mira, todo el puto mundo mira mira, mira el... la carretera San Antonio al sur de San Antonio Teja ¿Dónde está? ¡Oh, el autopista! ¿Dónde está? Esa es la entrada. Esa es la entrada. Bueno, bueno, bueno, bueno, ¿Qué hay que ir yo por ahí. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Otra! viene bien! <ríe> Tommy. Ese, y viene tío, el del hospital, el del hospital, el primer infectado. Vámonos, Tommy, y viene, ay, ay, ay, ese que me pilla. No? Visto? Sí, sí, lo he visto. Okay. Corre, sí, Tommy. corre, Tommy, mira. corre, Tommy. atropéllalo! atropéllalo Venga, va, joder. Que huyen. Ah, no, bueno, estos son los buenos, estos son humanos. ¡Cuidado, hombre! Buen hombre, con la gorrilla! No Ahí están, están peores estos. Estos están peores. Peores diseñados los humanos estos. Está un poquillo más cuadrado, ¿vale? Pero. Pero ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de golpe nos han dado ya! ¡Ostras! Yo el inconsciente. Vamos a ver, la cosa se complica, chavales. Mira, chimirichi. Vuelve, cariño. Vuelve. ¡Qué loco! ¡Ay, ay, ay! ay aquí yo, ¡La patada de sombrí! ¡Vamos! Así se sale de los coches accidentales Esto ya es supervivencia ya, eh, chavales. Entramos de aquí en modo supervivencia. Descuento, descuento que nos van a hacer a nosotros aquí. Los chasqueadores. ¡Que vienen! ¡Bien! ¡Toma! ¡Ladrilla con la cara! ¡Bien, Tommy! Gracias. Estoy aquí. Gracias, Estoy Tomi. aquí, cielo. Tú 12. Sí, sí, lo dijimos antes. El 2012 antiguillo que te flipas pero ¿Qué te madre mía. que correr. Esto después del crash Bandicoot uno, no veas cómo se le ocurraron. Venga, Tommy. Oh, a pegar tirillo. Vamos, <ríe> vámonos. Vámonos a ¿eh? <ríe> viene. Pero bueno, te quieres quitar en medio. Chaval. ¿Cómo corría esto? <ríe> ¡Que viene! ¿Quién viene! ¡Ay, ay, ay! Los del supermercado que me come. <ríe> La librería. Los La salinera. ¡Ay, ay, ay! El banco. ¡Saca, saca dinero! ¡Saca dinero! ¡Ay, ay, ay, ese! ¡Me pega! <risa> ¡Corre yo, eh! Corre voy al poner el relado! No me acuerdo ya cómo era ver Creo que de momento solo vamos así. se si más! la tienda de Dono ¡Madre mía, qué caos, chavales! Vamos a salir de esto. Ya, ya. Vale, solo un camino, ¿vale? Aquí el lineal. El teatro. teatro armadillo. <risa> Vamos para el Por aquí, por el callejón. <ríe> Abre, Tommy. Abre, Tommy. <ríe> Yo ya como me lo sé. Ya. Venga. <ríe> ¡Cierra! ¡Ay, <ríe> ¡Ay, ay, ay, ay! Pero bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Le, le, lo cuento. <ríe> ay, ay, ay. Estamos casi llegamos. Ya casi hemos llegado. Pasada de los jugado. Es que este te mantiene, esto en vilo. Venga, buscado una salida. Y el principio y todo, a pesar de saber Lo que va a, va a suceder ¡Ay, que vienen, tío! ¡Que vienen! ¡Que viene ¡Que me ¡Por pararme! ¡Ya <risa> me han comido! <risa> me han comido bocá, me han pegado el gacho. ¡Ay, que vienen por ahí! ¡Claro! Es que están saltando Yo me he parado, ¿eh? para mirar para atrás <risa> ¿No Hay que pararse ¡No me mira atrás! ¡No me atrás! ¡Vamos, tú tienes a Sara! ¡Puedes correr más deprisa! ¡Pero, ¡Nos ¡Vemos allí! ¡Rápido! ¡Ah! Venga. A ver... ¡Sigue la luz, bandolero! Si llegamos! A la ambulancia... Se ¡Está acercando! ¡Papá! Dios, que es que es muy emocionante esto. Y todavía no, hemos llegado a lo, a lo peor. Ahí se está comiendo otro. Yo no puedo correr más. Yo voy a todo Trap aquí. Vale. Yo voy a el correr. Bien, bien. Ahí tiene por ahí un fusil. Tranquila, cielo. No hay peligro. Tranquila. Eh, es un soldado. Ayúdanos, por favor. Salto. Es mi hija. Se ha roto la pierna. ¡No se mueva! ¿Era de la BSA esta? No, de la. FDA. No estamos enfermos. Tengo un par de civiles en el perímetro exterior. Dame no a la orden. Papi el tío Tommy. Te llevo a un lugar seguro y vuelvo a por él, ¿vale? Señor, hay una niña. Está diciendo que lo eliminen. Que lo eliminen. Sí, sí, Estás diciéndolo superiores. No ¿vale? que... oficiales. A ver, están apuntándole ahí para, para dispararle. han Un poquillo, ¿no? Lo han dado. Por favor, no. Eh, en la cabeza. El Tommy. Jejeje. <ríe> Me no han salvado la vida dos veces. Ya la vemos. Dos veces la vida. ¡Ay, la Sara, no! ¡Por Dios! Ya. Se me había olvidado. Ay, ay, ay, ay, ay. Tío, es que esto no puede. Es que menudo principio, tío. Voy a levantarme una musiquilla. Lo sé, sé que duele. Vamos, preciosa. Tío, esto es que es terrible. Yo me he traído el pañuelo por si acaso para llorar. Dios, qué terrible tío, que es un principio que, que te da y una angustia y un malestar general de cuerpo. Qué es lo peor que le puede pasar a un padre que se le muera un hijo o la hija terrible eh, por lo que tiene que pasar llevar este y así empieza de la oa ¡ah! así empieza chicos y chicas de Nautida producción ¡Bah! el número de muertes confirmadas Pasado. es superior a 200 el gobernador ha instaurado el estado de emergencia y miles de de cuerpos por las el pánico Está se ha tirados por todo el mundo tras un informe ¿No? empieza como si fuera una película también. la última vacuna ha fallado con los burócratas fuera del poder, por fin podremos tomar medidas para proteger a La ciudad los de Los Ángeles es la última digo que no instalará la ley marcial. La serie, la, la, la los, los primer episodios no lo he visto todavía. De de los altercados siguen por tercer día consecutivo y parece que la comida se está agotando. Un grupo que se hace llamar los luciérnagas afirma los ser el responsable de ambos asuntos Sus estatutos exigen que vuelvan todos los representantes del gobierno. Tras la ejecución de seis supuestos luciérnagas se han iniciado varias manifestaciones. El nombrecillo de las colegas. ¿Cómo? El Gustavo Santolaya. Ali Johnson, Ray Baker. Si en la oscuridad. La luz. Creed en los se han ganado de sacar la guitarrilla y ponerse ahí a tocar un poquillo. <risa> Verano. 20 años después. hasta está el... El Joel, la más puretilla. Míralo ahí, con su canilla y su historia. Ya voy. Y dejado. La ropa en el apocalipsis. Po Esto chunga, ¿eh? Nadie, nadie lava la ropa. Nadie. Nadie. Ropa nueva, ya nada. Eh, en el futuro, ¿vale? Mucho arco, eso sí. Mucho ¿Quieres? arco, que nos no. falte. Mucho whisky. No quiero. Se parece ahí. Tengo noticias interesantes. ¿Dónde estabas? Muy buenas. Estabas? Ah, la TES. Eh, teníamos una entrega. Sí. Teníamos una entrega bueno querías que te dejaran en paz verdad eh, bueno, cuando comienza ver, también sí, la historia de lo de la el entrega la historia. La y el cliente se largó con la mercancía es así hacen trabajillo ganarse la vida para un par de meses este sobra. me lo explicas estaba viniendo de vuelta y me asaltaron un par de capullos vale pegaban bien pero lo conseguí Trae eso. La han asaltado por el camino, ver. ¿eh? Ha tenido problemillas. Los capullos siguen ¿Qué con es? nosotros. <risa> qué gracioso. se la carga? Sí, mira, eran unos dos nadie, no importa lo que importa, es que el puto Robert los envió. Pues Robert, nuestro Robert. ¿Sabe que andamos detrás de él? Uh, se piensa que nos va a cazar antes? Qué listo el cabronazo. <coughs> no lo bastante. ¿Sí? ¿Dónde se esconde? Y una mierda Un viejo almacén de la zona 5 No sé cuánto tiempo Bueno, yo estoy listo, ¿sí? Yo también puedo ya, pues Estupendo Ahí la banderilla ya La bandera igual, no las cambia ya de, Después del tiempo ya no cambian la bandera <ríe> Bueno, vecino, mi vecino Tiene mi vecino la bandera de España Y todo que está, del sol Ahora una vez desde luego. El punto de control 5 está bien. Solo las horas hasta el toque de queda. Démonos prisa. Esto era un poquillo ahí correr y tal. No me acuerdo si tenemos que buscar algo más, pero bueno. Más vale. Me los esta ahí el Balón de rugby. He polvo! Venga, bueno, vamos con un test. Les diré eso, sí, o sí. Creo que ir cogiendo ya cositas Y cogiendo cosas de luciérnaga y cosas de esa De momento no tenemos habilidades ni nada, no hace nada Vale No hace de nada No sé ni la... A ver Opciones No la veo <ríe> Con mi careto y creo que me ha guardado Venga Pero Como no utilizo Capturadora, vale Mira eso. Todavía no están repartiendo las raciones. Y luego el doblaje. El doblaje sí, sí, sí. es que es muy bueno. ¿eh? Un, es un juego que lo tiene todo, ¿vale? Música, ambientación. Mira, ahí podemos correr ya un poquillo. <ríe> Aquí están ya estos. ¡Eh, amiguetes! Ya, ya voy, ya voy. Ahí os quedáis. Ahí están dando ahí caña uno. No sé, cada vez <ríe> más gente se está escapando. Venga. A ver, es que no me acuerdo si había que coger algo por aquí o mirar. O... Yo sé que hay que ir co cogiendo cositas de revolucionar. A ver, por, sí. por aquí no, pero sí. de balata venga. A ver si podemos salir de aquí. Las vamos a tener problemillas, creo. Para pasar. Ven. Ok. <tose> de turismo aquí han venido es ¿eh? que menuda pregunta tienen esto <risa> toma odio odio y día lía odio odio ya no cerró las puertas por lo que iba todo odio oh, vámonos vámonos que nos matan Joel no te no el aquí venga suicidando ahí el <risa> L1 el L1 era para correr es que como en cada videojuego te lo cambian tío toda la vida el R2 para correr Venga, el l uno Esto se, se puede cambiar también Los mandos a esto, pero bueno Ahí tenemos la vida ya, ¿vale? Se acabó el camino fácil. Si me dan una daga, una pistola o algo Ah, vale, el... El botiquín Venda tu heridas con un botiquín, hace falta algo de tiempo Para usar un botiquín, así que ponte a salvo antes ¿Vale? Porque mientras están curando Te, te pueden atacar y te pueden matar Aquí tengo el botiquín para arriba en la cruceta y luego mantén pulsado de radar para empezar a vendar, ¿vale? Vamos para arriba y empezamos ahí a vendar. Me recuperamos... Ahí la mitad para de la vida. Los puntos de control. Vale. Vamos a tener que rodear por el exterior. Nos da un botiquín, nada más. Ahí es la T. Se la saco ahí no de, de la manga. Tengo ya la linterna, okay. Ya misma. ¿Cómo es el túnel este? Despejado Acabo de usarlo No hay patrullas ¿A dónde vais? A visitar a Robert ¿Vosotros también? ¿Quién más lo busca? Pues Marlene ha estado preguntando por él Intentando encontrarlo ¿Marlene? ¿Qué querrán los luciérnagas de Robert? ¿Crees que me lo iba a decir? Bueno, ¿y qué le has dicho? La verdad es que no sé ¿Dónde se oculta? Estas las puertas tienen ahí Como Oye, unos no salir, cerros, no salir, tío De la Armada no Va a salir a por todas Sí, Madre mía, su, así. cierran ahí no pueden entrar, ¿eh? Oh, dos trabajos se han dado aquí, en el hotel. Vale, eh, amigo. Ah, no me voy a no correr. Los... Todas las puertas cerradas con la cerradura esta de, de los militares. Cerraron todo acá al canto somos a nosotros. ¡Eh, amigo! ¿qué tal? Hacer ¿Qué tal todo por aquí? Ha <risa> estado tranquilo. Mi rastro de militares infectados. Es lo que me gusta oír. Vale, vale. ¿Cómo era para? Cosas, tío. Ahora voy, amiga. Déjame. No sé si. Vale, esto es que voy aquí a las cartas y tal, el poker. Se aburren tela. Mira, tienen ajedrez y todo. Vale, su fichita Ah, no está bien montado ni nada ¿eh? su Mira la nuca cola <ríe> Ok Creo Que luego hay mucho guiño Hay mucho Easter egg. Venga, vamos Ok Venga Vamos al armario <ríe> Buena suerte ahí fuera la vamos a necesitar Mira la... La diana de los dardos, ¿vale? Con los tres darditos ahí También se entretienen Yo tengo una Y varios dardos Ok Ya vamos a sacar la linterna, ¿no? Oh, Dios, vienen ya este los... No, que... Ya mismo bueno nos sirve un te pimiento, te tío sea, la linterna ahí ¿no? O algo <ríe> Es el alucino, tengo linterna todavía Joel, ¿qué más equipado va? Hijo Ah, que tenemos que coger nuestras cosas ¿Dónde están? Vamos a nuestras cosas, pero te vas y no las cogemos Vale No se ve un pimiento Mira que el brillo se lo tengo subido ahí, ¿eh? Un poco, creo Hacia adelante pulsa el aquí para saltar, ¿vale? Aquí de construcción y tal Estas mochilas siguen aquí de la última vez Tú ves, tienes ahí la mochila y todo La test guardada Nuestra equipación Aquí está Vamos a equiparnos Joel Ahí, eso es Una pistolilla Poca munición. <ríe> Pues no la desperdicies Vale La mascarilla antigua y la linternilla Pulsa reda cuando no apuntas para recargar descargamos ahí la pistolilla y pulsa. Tejano, ha dicho Antes mismo lo de San Antonio bueno para de la luz será No, no, esto es lo del arma Vale No voy a volver a aparecer en la luz Ese, el R3 Venga, pues ya tenemos ahí pedazos de, de luz para voy, hija la langosta ahí Company ¡Venga, Commonwealth! El Commonwealth! El flow Venga, vámonos Vale, lo de Fedra esta Vale, eso son militares Lo de Fedra Venga, ¿dónde quiere que te impulse? Aquí arriba, ¿no? Venga Apaga la linterna a bueno, deslumbrar Sí señora. Vamos arriba. Venga. El, el de este lo tiene manchado de sangre en ¿eh? el pantalón. Está ¿Así te lavas tío? En el futuro no se lava, ¿eh? Ni se baña, ni se cambian de, de ropa limpia, ni nada, tío. Vaya tela! <ríe> Otros videojuegos sí, le van cambiando la ropa y lo van poniendo más Más limpia. Pero en este no, este es todo el videojuego ahí, todo sucio. Venga, Te al cuidado. lorito que. Siempre lo tengo. ¿Cómo para chan, no? Es una ahí, contra. En el círculo. Pa? Y luego había otro que era para escuchar. Era el R1, pero ahora mismo no escucha. Bueno, la típica esta Cafetería, ¿vale? Corre, es que no corre. Intentando a ver si encuentro algo. Vale, pero no. No veo nada. Estaría bien que corriera, tío. No me da nada, ni una de estas de Luciana, ni nada. El congelador ahí. Vale. Cartones. Congeladores. Cafetera. El bueno, este de la. Los refrescos. Vale, ya nos encontramos todo sucio. tocho todo polvo Aquí la rocola tocha polvo también. Ahí la papelera. Guay. Hacía mucho que no salía fuera. Si fuera una pues yo soy de los románticos. <ríe> Tienes recursos? Venga, vamos. Ya os digo, se puede buscar cositas por ahí por los rincones. A veces hay. ¿Dónde se ha ido esto? Ya lo he perdido. Por ahí va. Aquí nada. Vale. Los parillos, como cantan? Por ahí va. Ah, no, es una mariposa. Me encanta oye el parillo. Y la escalera. Tiene que estar por aquí en algún sitio. Habrá que buscarla, la escalera. Aquí no se ve. Aquí está. ¡Lo tengo! Bien, tráelo aquí. Hay que subir por allá. Tutorial desbloqueado. Pulsa para verlo. Escaleras y tablones, ¿vale? Coloca escaleras contra las paredes para acceder a zonas elevadas. Si la escalera y el tablón es más alto que la cornisa, puedes llevarlo a otra zona. Los, los tablones se pueden poner para superar precipicios o acceder a zonas demasiado lejanas para saltar. Bien. Ya lo pongo en el suelo búscate la vida, ¿tá? ahí tenés la escalera. Ahí se queda mirándola. Pasa, no la coges, ¿no? Bueno, vale. Ya te la pongo yo, madre. Ahí. Venga. Damas primero. Ahí está. Damas, creo que te has equivocado de persona. Pusa el L y el X para subir a escalera. Por aquí Todo es relativo, según se mire Venga, accedemos aquí a la plantita esta está, ahí el billar Está todo hecho polvo, invadido por la naturaleza Ya os digo, la ambientación está muy bien Los libros y todo, es todo así de... Pero me gusta a mí mucho la ambientación De este juego Por aquí abajo Ahora voy, test. Voy a investigar por aquí, por la cocina, a ver si me dan algo Ahí, dame ya ahí Pieza mecánica. <ríe> El que busca, ya. Vamos. Los la heladitos. Las cosa Bueno, ahora que hemos pillado por ahí. Vale. A ver, cuartito. Ya os digo. Mira, nuestra primera de estas de lucianaga Colgante de lucianaga Vale. ¿Tiene o.? ¿En este? <ríe> David Michael Bigil. Ok. Ok. Pues vale. Ahí lo tenemos. Nuestro primer colgante. Vale. Por eso siempre voy buscando, ¿vale? Mira esto, tío. A danzón, poner ahí la, las manos y, y el nombre, ¿vale? Como recuerdo. Mira, Melissa. <ríe> Don Hell, Sud, Anthony Meg, Michael Kay, Johanna Tío, estas cosillas lo mismo no las vi en el. En el primer vídeo. <ríe> lo tengo ahí. El que la quiera ver entera, lo tengo ahí la, en mi lista de reproducción, ¿vale? Está ahí el de la OA, completo Más el DLC, de la niña. Ok frente arriba no se puede porque estaba obstruida aquí ya caemos y creo que no por su bien espero que sí cuando recuperemos nuestra todo será más fácil hablando de eso ¿cuándo llegará el próximo cargo? como se escucha eh, cuando está en una habitación y otra supuestamente más pastillas y mucha munición sí, bueno siempre aparece con algo debería mantenernos ocupados una temporada espera esporas Odio oh, es lo de la infección, ¿vale? Hay que ponerse la mascarilla. Aquí que va a venir nuestros primeros amiguetes. A ver, vamos a agacharnos, yo creo. ir al R1. Bueno, ahora nos lo dirá el tutorial, como estamos todavía en modo tutorial. Esta es Está la lavandería. Voy a ver si encuentro algo y si no, pues seguimos para adelante. Me dio el triángulo por si acaso. A ver aquí nos enseña a agacharnos vale no el culpable la ratilla no hace mucho que murió y por aquí Será mejor que estés este. bien atento. esto de aquí este que ha muerto y está todo infectado con el con el hongo El hongo fúngico este el cordyceps cordyceps Menuda palabreja <risa> bueno bueno que se bien? cae todo sí. abajo el techo se cae, a cachos, ten cuidado. Ya ves. Pasamos. Por aquí. Ok. Muy bien ambientado, eh. Este es el primero. Este se podía agua. No, no, no recuerdo Hay una pistola ahí. Nos podemos dejar. Hay no munición. De Con la munición. No, a ver. El... Nos podemos bien. pegar un tiro. Vale, para, para apuntar y para disparar y para que no se convierta Yo qué sé, tío Vamos a... Uh. Quitarlo y así Vamos Otro menos, ¿vale? Vale, para recargar sin apuntar, ok Ese estaba ya que no... <ríe> Ese estaba ya que lo va A ver si vemos algo por aquí Y si no, pues nada El servicio o algo O debería de haber, ¿no? Oficina esta No veo nada Interesante, digo Vale No van nada Interesante No se nos acabe la pila y que me a ver el mando, ¿eh? Ahí, ahí <ríe> Anticipado No me da nada, tío Ni una co ni un refresquillo, ni un nada ¿Y encima el donde hemos pasado? Ya me pierdo Voy la huerta. Yo creo que hay que ir por aquí Ahí ya, Shhh, a ver, ya están aquí ¡Ojo! Hay que... Agudizar el oído, ¿vale? Mantén pulsado R1 para que yo le escuche con atención ¡Madre mía! Se están comiendo ya la peña Ese ya no hay que lo salve Ahora vamos a ver a estos como es que está hurtadilla, o infectado, pulsa el triángulo para agarrarlo, ¿vale? <ríe> pues nada, ahí te vamos Y Aquí los triángulos Este es un... Infectado, ¿no? Digo yo Hay dos más Estos creo que podía... evitarlo, Creo, ¿eh? Si no hago ruido con los cristales ¿eh? ni nada, ellos no me ven. O no me escuchan. ¿Qué pasa, tío? No hay algo por ahí, tío. <risa> la curiosidad me puede. O oh, hemos estado ya por aquí. Otra máquina de estar. que si hay algo me interesa, ¿vale? Si no hay nada, pues. A ver, pero aquí la cocina. ¡Ay, lleno! Estamos llenos. Pues, tío, eso es un botiquín, macho. Por toda la cara. Vale, podemos irnos de aquí De aquí Vale Y agachado para que no nos escuche Intentando coger loot Como este Bien, una palita ahí, buena Cargamos Entonces Ocho, vale Bueno, yo creo que mereció la pena la búsqueda, ¿vale? A balas, a las balas son las balas Ahora cogemos la escalera y nos vamos están ahí, me los puedo cargar también, pero bueno Yo creo que me voy evitar, ¿vale? Y ahorrar munición Intentamos salir aquí Se le oye de... es Que se están poniendo las botas ¿Vale? ¿Habrá algo aquí? Ya la música como suena, chaval Cualquiera <ríe> se levanta No, vea los tambores, ¿no? Si van a venir Si me van a escuchar No va a la testa, agachada Aquí una nota, una nota Nota del hermano Le vemos Eh, hey, hermano, estuve muy cerca De no haberte hecho casa He ido a la zona contigo Tuve la oportunidad Ahora Vale, me da, Ah, bueno, ese es el mapa que yo tenía Ahora es demasiado tarde <ríe> Cuídate, Mark Vale, cosilla ahí de los... Vale. Este no se puede dar la vuelta. No me deja. Vale. Se infectaron cuando intentaban entrar en la zona. Ah, vale, son chocolatinas, chocolatinas para rellenar a la salud. Vale, seguimos ahí agachados, ¿vale? Y nos vamos ya, yo creo. Aquí por el tabloncillo este. Cuidado de no caernos, Que están ahí debajo. <ríe> ya. Han ganas de cargarse. Venga. Bueno, nos quitamos la mascarilla. Vale, ya no quedan más. Ahora nos dice lo de la linterna, ¿vale? Encender o va apagar. Venga. Bueno, y subimos. Regresemos a la ciudad. Ok. Ya me subí, ¿no? Tres. <susurra> Aire fresco. <ríe> eso es lo que me encanta del exterior. No a ver, sí, sí, sí, tío. Odio el olor a la ciudad. ¿Por qué no le pides a Bill unos cuantos ambientadores? <risa> pues oye, si no estuviesen caducados sería una gran idea. Claro que este mundo todo está caducado. Barril esto sospechoso. Ya tenemos que encontrar una forma de salir de aquí. Era por aquí creo. Aquí. ¿Por aquí? Me entrado buscando cositas, algo de luz. Subo el alto el coche, no me deja Vale El autobús este de Partido Por la mitad Creo que había algo Dop vale, Algunas texturas están regulín ¿no? Pero bueno, es normal Vale, vamos a donde está la T Aquí entendido Ahí cerramos Bueno, he grabado la partida, ¿no? Aquí. Guardado automático. Está en curso. Vale, vale. Ok. Disculpa. está ahí guardando y se va a otra pantalla. Ok. Estamos por aquí. Voy a mirar. No hay nada Cada veces hay cosillas, ¿vale? No interesa coger todo lo que podamos Venga, vamos por el tablón Ahí estaba el tablón, tío Bueno, vamos para arriba y ahora, y ahora miramos Por ahí andará Vale, necesitamos un tablón para pasar por aquí Vamos a buscarlo Busco también luz oculto, ¿vale? Puede haber alguna... Una chapita de... De Lucienaga o algo ah, No recuerdo muy bien por dónde estaba Vamos a buscarlo Anda, Andrés? No me lo dice Digo, así me voy a partir las piernas Sí, aquí ha sido por donde hemos empezado Tiene que andar por aquí el tablón, ¿no? Macho Aquí Venga ¿Me pasas ese tablón? Sí, sí, voy, voy, te... De... Amiga, que voy a echar un vistacillo por aquí Nada por aquí, nada por allá Vale, cogemos el tablón y, no, y nos vamos Ahí está, amiga Venga, pásamelo <ríe> Colocamos el tablón Pesa un poco. Creo que puedo con él. Fuerte la T, ¿eh? De acuerdo. Un tabla de eso pesa, ¿eh? <ríe> Así está humedecido y todo. Pesa más todavía. Yo creo que podríamos ir ya para arriba, ¿no? A ver, ¿por dónde subo yo? Vamos allá. A ver. Chica. Vamos, sube, sigamos. Que no veo. Que mandona. <ríe> Yo no recuerdo dónde subir. Estamos cerca. Te quiero. A ver. Subo por aquí. Vamos. Vamos. Apagamos la linternilla. Bueno, ya hemos visto los luciénagas, los, los militares. Los soldados, por aquí. los. Estos también, los. Los chasqueadores. Todos chapados, ¿eh? Mirad la, las cerraduras, tío. El ejército los chapó todos. <ríe> los puso ya todos a currar. Ahí poniendo cerraduras. Lo del L1. Es un, es un rollo lo de correr, tío. Que flipas. Vamos al L1. Se me apaga la linterna ahora <ríe> sí si hay algo por aquí Que no creo, pero muchas veces hay, ¿vale? Cosilla oculta Damos el triángulo Ahí no me deja entrar, ¿vale? Hay veces que sí Vale Vamos para adentro Ciérrala. Vale, muy recomendable Cerrar la puerta atrás de nosotros <ríe> Y atrancarla y echarle el candado Que Primero hay que ver que dentro no haya. Fiala, la, la diferencia se apagó la, la linterna, ¿vale? Chavales, está muy bien logrado. El lo juego. Eso es lo, que, lo necesitarás. Solo que quiero: coger balitas y de todo. ¿tás? Dame ya un par de granadas o algo. ¡Eh! ¿Hay alguien ahí, tío? <ríe> Me va a alumbrar la linterna. Aquí. Vale, cuatro balitas más. Doce. Guay. ¿Algo más? Por aquí, detrás del mostrador, nada por aquí. Sí, son Vale. Ni soldados, ni hombres, Minos. de Robert, Vale. Un chabelillo. Nos ¿Qué? está esperando, ¿sabes? Eso lo hará más interesante. <risa> Todo bien. Venga. La serie está muy bien, pero este es que lo protagonizamos nosotros y, y mola, mola mucho que más. ¿no? no, está bien. Tengo Ahora... No, vale. vale. Vamos a ver aquí. ¿Quiere por donde nos podíamos pasar? Sí. Voy Voy por si hay cosillas. <risa> está todo cerrado, vale, no nos va a dejar. Aquí. Okay. Puerta cerrada. Bien. Hola, chavales. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Si no tienes cartillas de racionamiento, no me hagas perder el tiempo Cachi No me interesan las balas ah, A ver, esto tienen ropa, pero toda hecha polvo, tío La ropa más desgastada y más Hecha polvo ¿Te vas a quedar mirándome? <ríe> ¡Aquí está <te> a punto! <ríe> tiene espalda detrás no, puedo, no podemos Venga y las ratillas. Poco. Ahora llega a la siguiente remesa. <risa> la siguiente remesa. Madre. Se te mola. Haciendo cola para comer rata, ¿vale? Mira aquí los, los perretes Lo en menos eh, de los ¿Qué pasa, que van, chicos? Vuelve la semana que viene. Están colocados los perros. No, que los vende o algo? Ahí está nuestra futura arma, el bate de béisbol. Lo lo eh, sí. Quiero, has... quiero. Y con la... la tubería de plomo. ¿Qué, ¿Qué vende, tío? Es... ¿Qué coño te importa? Está fluyendo ratillas también ahí. <risa> Madre mía. La vida que nos espera, chaval, en el futuro. Comiendo ratillas. Pinchito de rata esto aquí, las peleillas, se entretienen también. ¡Tío tío! ¡Oh! ¿Qué más? Pero, pero, tranquilo, ¿eh? Lo sí, eh. Me di cuenta de que estabais juntos. Vaya, A oh, este no le pega. A ah, es que un buen doblado, pero no le pega mucho al chaval que es. Una antigua, molestia, no preguntes. una antigua molestia, dice. Date. Venga. A si salimos del campamento este. Hay una nota que hay que coger. ¿Eh? ¿Pasa otra o qué pasa? Sí. A ver, nota de reclutamiento. Ok. <ríe> A la mierda, dice. El, el general de la zona de cuarentena de Boston. ¿Es que estamos en Boston, claro, por eso lo de la Commonwealth y todo eso. Y muy parecido al full -out porque es también en Boston. Vale. Vale, esa es la otra nota. Puso que irlo cogiendo todo la, la notilla esta, ¿vale? El cartel de Se Busca y todo Se busca por afiliación Con los luciales. Vale, ahí la tenemos ¿Cómo es? ¿Esta es la test, no? ¿O qué? Ahí está con él. El... La niña ahí Ya, va a pasar frío ahí En el rinconcillo, ¿eh? Está hecha polvo, la niña Mira, más para allá A ver si nos dejan pasar esto. Oscar, ¿Ha estado aquí? Hace media hora. Volvió al muelle. Ahora está ahí. Se ve que la moneda de transacción son las cartillas de racionamiento. Ahí tenemos la señal de, de la luciana acá. Rice. pasa? Tírale, Sigue la luz. Aquí vamos a tener que pegar unos tirillos ya, ¿eh? Ahora, ahora Con esto Tienen cara de al malote Dejadnos pasar Si sabéis lo que os conviene, será mejor que os larguéis de aquí Yo creo no que no, ¿eh? No por vosotros, sino a por Robert Nos no interesa esto Daos la puta vuelta y marchaos No pienso irme de aquí sin Robert te voy a aplastar la cabeza si no te das la vuelta y te largas ahora mismo. Tú no sabes con qué estás hablando, eh. Maldita sea. ver, no, ¿eh? la, la teta no se habla con chiquita. Esta no. Venga, ahora esta no. Intentar intenta liquidar esto, ¿vale? Cuidado que no nos dé. Cuidado. Ahí viene. Ya me ha mandado el otro. ¡Ay! ¡Estamos, agáchate! <ríe> este que le pillamos el rollo este otra vez. Me ha apuntado, tío. No ves, me pega el otro. Ahí dos. Ya me han pegado dos veces, a ver. Mientras apunto. Están liquidando ahí. se ya está fuera Este. Ahora. A ver. Dos tirillos a la cabeza. Ve. Un placer. Son los, mat a todos esos los matones de barrio. No, pero sabe en blanco. Acabemos con esto. He eh, visto lo que se busca. Venga, vamos. Eh, mierda, Venga. No vamos, hey, lío. ¡Vamos, Tess! Echame la mano Echame una mano, Dale. prima Arriba hop, hop. Esto es fuerza y todo, está muy, muy currado, muy currado el juego Subir una simple pared ¡Mira la ratilla! ¡Ay, qué rica! <ríe> más tira. ¿Vale? Por aquí Ven. Joel. Vaya yo primero, ¿no? vale acuerdo? Más hombres de Robert. ¿Cómo el... sabes que ah, viene veo Dos hombres han muerto intentando acabar con Tess. Tengo la certeza de que Joel y ella vienen hacia aquí en busca de Robert. Dios. Y no también la desenfoque trabajo. de cámara. No, no teníamos opción. Disparémonos y sí, sí. asegurémonos de que no hay nadie por aquí. Vale, cuidado que viene esta Yo ¿vale? adelante podré que se me va. <ríe> Ahora me hice lo de escuchar. No sé si habrá alguno por ahí, ¿vale? Un estrangulo Un cuadrado. Y allá. Y el dice que lo puedo llevar durante un tiempo, ¿vale? Tutorial desbloqueado, tomar rehenes. Agarra un enemigo desprevenido, aturdido o caído para usarlo como escudo humano Tras agarrar a un humano, pues llevarlo durante un breve tiempo con, con el L, el joystick, ¿vale? Antes de que se libere Usar cuadrado para matar silenciosamente, estando oculto o agresivamente en combate abierto Pues nada Vale Aquí decía que escucháramos Ahí hay un par de ellos, ¿vale? vale Aquí para la fábrica está. Okay. No me acuerdo cómo hacernos esto cómo es? ¿Dónde está? No sé si la T, tío. Se me ha perdido. Si distálate. <ríe> me va a pillar la espalda, ¿eh? Están con la Venga, te, ayúdame Este ya no habló. Okay. ahí está, bien, bien, bien so, Estaba silenciosa ahí, tipo ninja <risa> Una llave Ya, ya, la llave del almacén, ¿vale? Ok Esto para grabar y tal Entremos la zona me bueno, parece que no hay nadie más Vamos a registrar esto un poco Supongo que para arriba o algo Necesito comida y botiquín o algo Que no veas qué pedazo de tiros que me han pegado Ok Ahí, una comidita ahí rica Una chocolatina Bueno, tenemos que averiguar a ver dónde va la llave está ¿Cuál es el llave? Algo Aquí. No. Vale. Spencer. Computer Supply. He hecho que registráramos eso, la verdad. No, vale. No he visto nada por aquí. ¿Qué hacemos con la JB? abrir la puerta Claro te quede poca munición Investiga otras estrategias de supervivencia ¿Vale? Con... Por ejemplo con la botella ¿Vale? Vamos con la botellita para el lanzamiento Pulsando la lado Y lanza con alrededor Lanza sin apuntar te Pulsando alrededor Este va a venir ¿Vale? Este va a, bloqueado. este va a venir ¿Me puedo ir para allá? Había varias formas de hacer esto ¿Vale? Ten cuidado, Que ellos van a venir. Ay, que viene Ay, que viene. Ay, y voy a pegar ahí. En la cabeza. Toma. Dame la pistolilla, por si acaso. Ay, ay, ay, que viene el otro. Dale, Tess. Dale, dale. Dale, Tess. Da ay, ay, ahí, ay. Ahí! Ya me ha dado, ya me ha dado. Dale, dale Tess. Vale, vale. Aquí ido. Queda otro, no sé. Aquí viene Ojo, ojo que viene. Eh, ¡eh! <risa> ¡Te reviento! A ver, era él o yo. No sé si queda más, yo creo que no. Ahí vamos un poquillo, pero bueno. A lo loco. Ten cuidado, ¿vale? ¡Eh! Apaga la luz eh. ¡Y que se me escapa! ¡Que se me escapa! Así <risa> ya no lo cuenta. Vale. Me gusta cómo te, ves. ¿Te gusta, eh, Un sigilo, eh. Amiga. Y otro por ahí abajo, ¿vale? Ten cuidado No sé cuántos quedará Hay Un par de ellos, ¿eh? Como mínimo Y por aquí, sí, sí, míralo Están ahí, ¿vale? Mucho cuidado Aquí había varias cositas Podemos coger Cuidado, que no nos vean Vale De ahí la vida Que no vea se va para abajo Está allí arriba, tío Está buscándome, ¿vale? Arriba hay otro, sé que hay Arriba hay otro Está Intentando pillarle la vuelta a este Míralo por debajo, ¡ay, ay, ay! Están allí los dos Están ahí, están ahí Sí, sí ¡Ay, ay, ay, ay! Toma. Este ya no lo cuenta, ¿vale? ¡Estrangulado! <risa> Sí, ya va a decir poco tu, tu coleguita, va a decir poco. Que viene. Está por allí, ¿vale? Escondo aquí otra vez. Y lo espero que venga. Nos agarramos en el triángulo. Toma. Ni quedao. Vale, ahora sí podemos registrar, bien Deberíamos haber traído a más gente. Tan solo For service. Sí, ¿Qué nos da aquí? Vale, nuestra primera daga. Vale. Una daga es un arma sigilosa que te permite acabar con los enemigos más rápidamente y Sin hacer tanto ruido como al estrangularlos. Acércate sigilosamente a un enemigo por la espalda Agárralo con un triángulo y luego puse el triángulo para usar la daga Las dagas tienen un uso limitado Eso es lo malo Cuando ya no resisten más, se rompen Para su resistencia, busca manuales de supervivencia Y poco a poco, vamos, pues vamos aumentando aquí. Vale ah. Aquí, para fabricar más dagas ¿Tenemos para fabricar una? Yo me la haría, ¿eh? Ahí Al lío, ya tenemos dos aquí. Vale, aquí lo de los artefactos Aquí los colgantes Y aquí la manual de entrenamiento Y tres partes que tenemos ahí Vale Y luego cuando encontremos el workbench, La mesa de trabajo, pues Nos podremos hacer más cosillas Bien, pues bueno Hoy hemos ido a la gaviota Vamos, bueno, no, no yo creo Aquí ya lo cogemos Y más todo eh, Me da un Una botella, ¿vale? Yo creo que ya está todo Pues vámonos Venga, calerillas para abajo Está ahí, ya la está ahí esperándonos Aquí creo que no hemos echado ningún vistazo, ¿no? paleta ok venga vámonos abrimos aquí la puertezuela aquí en la en la cadenita vale venga ya os digo uno de los de los mejores juegos que he jugado muy realista Bueno, esto sí que es difícil Aquí hay un montón de gente Y madre mía, hay que liquidarlo a todos Con dos dagas y, y nueve balas o sea, bueno. Esto es una movida que flipa Pues nada, vamos lío A liquidar aquí Peñita ¿vale? Me van a ver, pero bueno Ya, ya a ver es que vienen ya y no... Hay que estar muy... Muy atentos, que no nos vean, ¿vale? A ver... Este que va a hacer... El low... Va no con los otros, ¿vale? No nos vean, cuidado el del bate Vale, prefiero ahogarlo antes que utilizar la daga Lo malo... Sí, tenemos que avanzar yo creo nos podemos quedar ahí parados, ¿vale? A, a, a por el del bate. <ríe> a quitarle el bate. Malo, el otro que me va a ver, pero bueno. <ríe> es un palo, ¿no? Que me ve, que me ve, que me ve, me, que me, me, me A dormir. A dormir. <ríe> Tropical, el bate, Palo. Este... Sí. A ver dónde está. A ver si ha venido uno por detrás. Ay, que viene este. <ríe> y viene a, a examinar a sus colegas. ¿Qué pasa, amigo? Oh, ¡Ay, ahí me ha visto, me ha visto, me ha visto! me iba a agarrar, tío No más ¿eh? Ahí Te agarro, te agarro, te agarro A dormir <ríe> Duérmete Duérmete <ríe> A dormir Podemos cambiar el palo otra vez claro, para acá Vale Impresionante, ¿eh? Te has quedado flipada, ¿eh? Mi astucia Que otro documento, ¿vale? vale los muelles Tenemos que ir para allá Como para allá, creo Vale, ahí tenemos uno La del barco Págate la luz, hombre ¿Dónde no vas con la luz? Ahí encendida Y cuidado, ¿eh? A ver si me sitúo Está Va bien Vamos bien, vamos bien Aquí hay que se Que le den A estos son los chungos Ahora ese de ahí Espero que este no me vea Muy lejos, ¿vale? No me va a ver Y aquí es lo malo que hay un par de ellos también Creo Hay que estar al loro Ok Vamos muy bien A ver Ahí. Bueno, ya tenemos poca vida, pero bueno sí, Vale Dios, soy fan. Gusta, ¿eh? ¿Te ha gustado, ¿eh, Tess? No tenemos más nada No tenemos ningún mapa ni nada por aquí, no Vamos para el barco Bueno, para el barco no, para la... la salida de aquí, es ¿vale? Oficina. Ahí haberse... ¡Ah! ah ¿Qué me ha visto? ¿Qué me ha visto? ¡Ay, Dios! ¡Dios! Ya hemos hecho mucho ruido, ¿eh? Pero bueno. Ya va a venir el otro. ¡Cúrate! yo Tenemos dos. Bien, bien, bien. Que viene, que viene, que viene. Bien. Intenta agarrarlo. No me ve. No me ve. Me pilla por la espalda. Cuidado te. Que viene. Cuidado te. Toma maña. Te piso la cabeza. Hombre, que si no, nos la pisan allá a nosotros Nos revienta, fijaros ahí La que me han dado, tío Pero bueno, estamos curados, ¿vale? Tenemos palo Aunque se va a romper ya mismo Venga Ya hemos pasado esta zona Qué poca broma Vale Aquí va a venir el Robert Aquí va a venir... Atrás, Solo queremos hablar, Robert No tenemos nada de qué hablar, cojones Ahora va Will no Se ha quedado sin munición y ahora voy. Corre, Joel Corre. Aquí No sé si me dejaré algo, pero bueno por aquí. aquí hay que correr, Joel ¿vale? Atrás de él Toma, aquí voy Vamos, Joel No te quedes detrás de la puerta, pues si lo teníamos. Ya, ya que se queda aquí encasquillado Una puertecilla. <ríe> Ven. Vamos. Aquí lo tenemos ya atrapado. Al Robert. Hola Robert. Hola Robert. Tú? Te voy a presentar mi amiga, Tess. Verás tú qué... <ríe> Simpática, ¿eh? Sin rencores, ¿no? Claro, claro. Para <ríe> tú, para para ¡Toma! <ríe> para que no corras. ¿Dónde estabas? Ahí el Robert No sé qué hacéis, El agubo... Quiero decir que... Las armas. ¿Nos quieres decir dónde están? Sí, claro, pero... lo envío. Es complicado. ¿Vale? Mm. Mirad, vale Tengo que... de la boca. Yo tampoco ¡Mierda! se anda con chiquita. Ahora el brazo! Ahora un el brazo! el de tiene que dolerte la marinera! ¿Cómo? No tenía mucha elección, tenía una deuda Con nosotros Creo que te has confundido oh. Solo necesito más tiempo Dadme una semana Tal vez lo hubiera hecho si no hubieras intentado matarme Vamos, no has Y ha nuestras así. armas No puedo un gran trabajo de Naughty ¿eh? Y de todos los ¡Oh, programadores. La historia ¿Quién y todo. Tiene nuestras armas? Los luciérnagas. Sufrimiento humano. Con ellos. ¿Qué? Mira. Están casi todos muertos. Podríamos entrar y acabar con ellos. Cogemos las armas. ¿Qué me decís? Venga. Quiero hacer un trato. Con los luciérnagas. Vamos a por ellos. Eso es una estúpida. <risa> <risa> Bien, Mala que... respuesta. Vamos a por la mercancía. ¿Cómo? No lo sé, pues. Se lo explicamos. Mira. Busquemos a un luciérnaga. No tendréis que irme. No. ¡Anda! ya está aquí. La que estaban buscando. Ahí tiene es la reina la jefa Querida también no tienes buen aspecto y robert un par de tiros eh Lo en la cabeza. las armas que os dio no eran suyas las quiero se apropió no de ellas y una mierda que no pagué por estas armas ¿Las quieres? Pues gánatelas ¿De cuántas cartillas estamos hablando? Me importan una mierda las cartillas Necesito sacar algo de la ciudad Esta es la que nos va a dar el trabajito os daré las Esta es la que nos va a dar el trabajito <ríe> Chavales ¿Cómo sabemos que las tienes? Según dicen, el ejército os ha estado borrando del mapa no te equivocas Os mostraré las armas Oh, oh ¿Qué viene? ¿Qué me decís? Quiero ver esas armas Seguidme Yo creo que está muy interesante, ¿eh? Hay que salir de aquí Ya Creo que está muy interesante Quiero sellar el puerta. Sí. Démonos prisa no sé si debería de buscar por aquí cosas, como siempre. El lujo. O seguiría esta, me imagino que seguiría Conozco esta, ¿vale? De de este. Venga. Venga. Tenemos que meternos por aquí, ¿no? ¿Dónde vas? Ah, por aquí. Venga. Y herida y todo, ¿no? ahí eh? Con una mano ahí. Mira, mira. Venga, sube este o qué pasa? ¿Mica? No, no. <risa> ahora me caigo para abajo <risa> Es que ahora me deja Subir la escalera A hace se van Los personajes Pero bueno Momento divertido también Mira, qué guapo, tío Estamos... Oh, la, la Joder uh, la, la. ¿Esa es tu gente? Lo que queda de él ¿Por qué creéis que acudo a vosotros? Vale. Por aquí. Bueno, en Boston. tecillo ¿Y por qué ahora? Hemos estado tranquilos y planeando dejar la ciudad, pero necesitan un chivo expiatorio. Intentan Tenemos que ir a Seattle. Creo que lo han conseguido. Creo. Solo intentamos defendernos. No me acuerdo si había algo por aquí, tío. Creo que no. Creo que no me acuerdo si había algo de la luciana. ¿Qué pasa, amiga? Ah, que es por aquí. Ok. Una cosita, ¿vale? Guay, guay, guay, guay. Esto es lo que necesitamos, ¿vale? Ok. ¿Qué te pasa? Ah, esta está herida, que no puede. Joel, con esto. Voy. No. Bueno? tal estás? Sobreviviré Tacha polvo hace pues no hay nada, ¿no? Vale, pero hay que revisar de vez en cuando Ojo ¿Tiene gente que Se ha puesto aquí cubierto Vale, los militares vale, Oh, oh, o Fedra Es la salida, bajo el puente A mí nunca me gustaron mucho Sigilo, aunque no sea tu ¿Cómo que no? A ver qué tal. Sigamos. Esto creo que no había que matarlos, ¿vale? Creo que había que acharse o algo. No sé. Hay que llegar a esa puerta. ¿Vale? ¿Dónde? Allí. chaval, es que esto lo, lo hice hace ya más tiempo. Madre mía. Creo que sí que había que matarlo esto. <ríe> No soy para arriba O quizá no tenemos que, que liquidarlo Sí, aquí sí Aquí sí Ya Ahí hay uno Yo creo que la otra vez Vale Coge. Y yo por aquí <ríe> Y yo por aquí Tú por allí Yo por aquí Vale, lo agarro ¡Ven para acá Y a la misma vez Ataque coordinado De ninja Silencio. ahí, ahí. Hasta hay una fenómeno Y ya por aquí, pues ya no sé Yo el loot Ahí hay loot Pero también hay más soldados Hay que estar al loro, ¿vale? Pero todo esto es que es muy recomendable Cuerlo pero después que no va a hacer falta hay otra botella que no quiero para nada pero bueno Salimos por aquí a ver cuidado como corre esta es que hay uno ahí eh y no sé yo sé buena opción ah vale está de espalda vale vale vale ok creo que vamos bien eh cuidado Vale. mí Creo que queda otro por ahí, bueno, por algún lado. Está ahí de atrás. Ok. Bueno, son dos. Vale, vale. Eh. Que me pueden ver. ¿Quién han disparado ahí a quien sea? Él puede venir, me puede ver. Vale, ya se ha ido de aquí del tema este. Se va para abajo, ¿vale? Pero viene otro. No uh recuerdo -huh. ya para dónde había que tirar, pero bueno. Creo que era por aquí, para la izquierda. Abre ahí por alguna puerta esa. A ver, aquí viene este. Se va. Se queda ahí. De momento no me ve. Vamos, Tea. Ataca. Ataca, liquidado. Que no se dé la vuelta Ok Vale, y las dagas hay que guardarlas Para los chasqueadores y eso O para alguna urgencia Vamos, venga alguno Pase, porque te esconde este Vale, estamos los tres Ahora, ¿qué? ¿De aquí abajo o qué? ¡Ay, ay, ay! Uf. Casi, tío. Casi. ¡Ah! <ríe> que no hay nadie. ¡No hay nadie! Vamos a la del. La de la 1415. ¡Ay, ay, ay! ¡Que se va a dar la vuelta! <ríe> ¡Toma! <ríe> ¡Te reviento! <ríe> ya están todas Vale. No sé si debería de coger algo de luz o qué, no me acuerdo. Por ahí abajo o okay. qué. Tentamos, ya es que han caído todos. Creo, ¿eh? No me acuerdo, porque aquí había una puertecilla también y tal. Otra sirve para allá, no sé por qué. La, la de esta era la puerta esta, Mírala Entonces, ahora, antes, porque se ha ido para allá? Dame pasar. Se había venido para acá. A ver, a coger luz de esto o algo, que. No. Mucha sangre y tal, pero no... No veo luz. Vale. Ok, Westpine, North Pass. Parece... Sí, tío es que en boston hay un montón de agua vale una ciudad costera se ve que estamos en los muelles ok bueno a ah, bien eh, el agua del mar Ahora bueno, vimos ante la gaviota venga qué okay. que más o menos estamos a salvo Me atrancamos ahí tacha polvo Además, no más no cae por el camino no falta mucho qué tal estás en el muelle de pesca estoy en la reserva pero lo conseguiré ya a ver si está la reserva el lugar está justo ahí Queda. Mierda hombre, Si no alguien es que sí. sale al exterior sin autorización Será arrestado y procesado ¿Qué coño traficamos? Te lo mostraré ¿Hay luz por aquí o okay, qué, tío? Creo que no, ¿eh? Al no, Luego, o tal vez sí <risa> Que no me deja correr ni nada Vale, parece que no No tenemos luz para coger. vale Seguimos y ya está Venga, a ver si conocemos ya a la protagonista. Hay algo por aquí, por la cocina. Mucha suciedad. Joel, ayúdame con esto. Eh. No es tan, tan difícil abrir la puerta. Lo pasa que está hecha polvo y a lo mejor no puede ya. ¿Vale? Ah, mira, aquí tenemos ya. Aquí la tenemos. Los reclutáis un poco jóvenes. ¿no? Qué chiquitita. Los de los 12 años por ahí la ¿Qué ha pasado? Tranquilo. He conseguido ayuda. Pero no puede ir contigo. Mamá leen está fatal. Pues yo me quedo, No vamos a tener otra oportunidad. ¿La sacamos a ella? Un grupo de luciérnagas os encontrarán en el Capitolio. Eso no queda muy cerca. Sois capaces. Entregarla, volver y las armas uniendo. Capitulio de Boston. El doble de lo que me vendió Robert. Hablando de eso, ¿dónde están? En nuestro campamento. No vamos a sacar nada hasta que las veamos. Ni tienen arma ni nada. Sígueme. Podrás verificar las armas y a mí me curarán. Pero ella no va a cruzar a esa parte de la ciudad. Quiero que Joel la cuide. Hey, no creo y una mierda que se la ponga con él. Vale, la Tesla se, va se va con Marlene y la Ellie se va con Joel. Bueno, Dijo que si lo necesitaba podía confiar en o después de que dejara tu grupo para militar? <ríe> También te dejó a ti. Era un buen hombre. Mira, llévala al túnel del norte y esperadme ahí. Dios Solo es mercancía, Joel. <ríe> Basta de cháchara Todo irá bien. No es un juegazo, reyes. ¿eh? Y tú. Esto tarde. No Más tarde que Vamos. pronto hay que jugarlo. El que no haya jugado esto es que no tiene infancia. Okay. <ríe> ni adolescencia ni nada. Esto no, no lo podéis perder, ¿vale? Es un juegazo. Eh, pues ahí estaría, ¿vale? Ya tenemos aquí a Eli. Así que estupendo. Ya tenemos por ahí unos pocos de, de cuerpo. Pasa, amiga. Nos queda bastante aventura, ¿eh? Ahora de. Mira la máquina de chicle. Y yo, por lo mismo, no están caducados, ¿eh? ¡Que se mueve! ¡Que se mueve! ¡Ay, que he tirado la máquina de los chicles! ¡Ay, ay, ay! Mira <risa> el cómo como se ha hecho atrás. Está guay. Podía interactuar con la máquina. Es muchas florecitas de estas Pues nada, chicos y chicas Yo creo que vamos a irlo dejando por aquí, ¿vale? Este, este primer vídeo Yo ya lo había jugado, lo tengo ahí en mi En mi lista de reproducción En mi canal, pero bueno está bien recordarlo, ¿vale? Que lo veáis Y como está de moda ahora con la serie Pues aquí tenemos a Joel y Eli ¿De acuerdo? Y pues bueno, lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado, chicos y chicas Si queráis saber más de la aventura de Joel y Eli Dejármelo abajo en comentarios y con los likes Pues seguiremos Si no, pues bueno otra cosa Venga chicos y chicas Un saludito para todos, Peñita Nos vemos la próxima, más y mejor Chao, chao